Bueno, vamos a hablar acerca de Lionel Messi porque también dio a conocer los botines. El otro día hablábamos un poco de cuáles iban a ser los botines que va a utilizar el capitán de la selección, pero hoy fue la presentación oficial de estos botines dorados que son muy bonitos. Miren las características que tienen, eh, es totalmente dorado. Vos sabés que de una línea muy conocida, no? que es Bien. la que patrocina también las camisetas de la selección, eh, con el de las tres tiras, uh -huh. es dorado. Es el único botín dorado de todas las selecciones. ¡Epa! Muy bien. Mira, bueno. Algo tendrá que decir, un mensaje ahí. Bueno, lo vamos a dejar. ¿Es que es el mejor de todo el mundial. Bueno, mirá los Nada detalles menos. que tiene. Eh, tiene deta detalles celestes y blancos. Influye un fileteado similar al de otros modelos que mm. ya había utilizado eh, Messi. Eh, además tiene un sol y el número 10, que lo veíamos recién que también es un símbolo que utiliza eh, en el PSG. La verdad es que son muy bonitos y tiene una característica eh, también en cuanto a la pisada, porque la suela también es de color dorada, tiene un tono cromado, logra mayor soporte en los cambios de dirección. Mirá cómo está diseñado, ah, diseñado este botín. ...y posee un estampado antideslizante en el talón... ...todo para que pueda afirmar mejor el pie... ...nuestro capitán de la selección... ...lo hicieron acompañado en las redes sociales... ...por un video también donde muestra... Eh, ...todo lo que es el inicio y hasta ahora de eh, Messi... ...es decir, toda su historia... ...en una forma cronológica, ¿no? Muy emotivo también... ...y la verdad es que le quedan muy lindos... mira que lindo, Mirá qué lindo sí. le, a mí me gustan mucho... Yo eh, más allá de lo lindos que le quedan, que es cierto... Quiero que le peguen muy fuerte y muy acertadamente a la bocha. Me llama la atención que en otras ediciones no habían elegido el color dorado. ¿Por uh -huh. qué será en esta ocasión? Y además eh, tienen eh, una, um, un mensaje que es "Hyder Leyen.